ya ya ya ya Mato a mi cuerpo, calada, calada, sabiendo que esto no vale para nada. Con no ganas de hablarle sabes qué le pasa. Quiero pillarme, tres meses de casa. Gasto mi tiempo y la vida se apanta. No soy cantante, solo la constancia. Debo soltarlo, acumulo la rabia. Por una historia de mierda que no me hizo gracia. Me monté mi cuento me convertí en Romeo. Esto no se aprende, esto viene dentro. Si lo hizo con no entiendo lo que siento. Y solo se juzgué de que por dentro estaba muerto. Ojalá pesas menos para que me lleve el viento. Lejos de la barcas que me siguen cada sueño. Te pensas que no, pero el poco que sabemos. Y te sientes libre en un mundo muy pequeño El alma dice lo que sientes Al humano le vienen pensamientos a la mente Ella se pone roja cuando a mí me tiene frente Y yo me pongo rojo cuando bebo solamente Bitch, harto de la vida, de la falta de tiempo De nuevo a mis colegas y sentir que no me quiero Tomar un futuro donde no me siento pleno Y por mucho que yo ocurra no consigo más dinero de bajo cero, carbon en el pecho un montón de dudas del lugar de donde vengo de bajo cero, carbon en el pecho Y un montón de dudas del lugar de donde vengo Ya